Hola, bienvenidas a Mundo Rosy, soy Rosalba López, manualista, y en el día de hoy quiero invitarte a que veas la segunda parte de este maravilloso proyecto en Password sin aguja, cuadro muñeco de nieve. Recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, hacerme los comentarios a los videos, darle me gusta y suscribirte a mis redes sociales. Así es que bienvenidas y vamos con el paso a paso. De la segunda parte del cuadro Muñeco de Nieve Técnica Password sin agujas. Acá les muestro la lista de materiales, también la lista de herramientas y los moldes, el completo y el que va por partes. Vamos a hacer ahora el cuerpo del muñeco de nieve, cortamos el molde con un centímetro de ventaja para poder introducirlo en el icopor y antes sujetamos con estos alfileres para que la tela no se nos mueva. Recuerden que debemos utilizar o es una sugerencia utilizar la lima pico de lobo. Ya hemos acabado entonces de introducir todas las telas que lleva nuestro muñeco de nieve. Vamos a disponernos ahora a adornarlo. Voy a voltear el cuadro y entonces vamos a hacer toda la decoración. Vamos a empezar con la nariz. La nariz está hecha de paño Lenzi. La sujeto con un alfiler. Todavía no la voy a pegar. Vamos a bordar primero la boca. Y vamos a tomar una aguja enhebrada en hilo negro. Puede ser hilo de bordar. Y vamos a mirar esta aguja. Es una aguja llamada lengüeta que tiene la punta un poco curva. Y con ella se nos va a facilitar la forma de bordarle la boca. Vamos a ver cómo la vamos a bordar. Entonces, miren, pongan cuidado. No podemos hacer nudo. No tenemos por dónde pasarlo. Pero muy sutilmente vamos a introducir la aguja. Y vamos a hacer unas bastas largas por donde debe ir la boca la cual deben marcar previamente vamos a hacer unas bastas y luego vamos a cortar este sobrante estoy en este momento entonces como les decía bordando la boca con hilo de bordar negro hilo lo perlé o el que ustedes prefieran y estoy utilizando la aguja lengüeta cuya punta es curva y facilita esta labor acá ya estamos terminando de bordar la boca ya les voy a mostrar ¿Cómo vamos a hacer los remates inicial y final? Miren, volteo acá el cuadro y les muestro que jalamos muy sutilmente la hebra sin dejarla ahí y cortamos al otro extremo. Para que este cuadro tome mucho más forma y ustedes vayan viendo mucho mejor este muñeco de nieve, les muestro que le estoy aplicando rubor en cada cachete para que ustedes lo vean mucho más colorido. Enseguida vamos a seguir decorando y vamos a continuar con pegar la nariz. La nariz la podemos pegar con silicona, sea fría o caliente. Yo estoy utilizando silicona caliente en este caso. Y pegamos la nariz. Vamos a pegar ahora los ojos. Yo he escogido dos perlas negras. Pero también fuera muy bueno, les aconsejo, dos cascaritas. Pueden ser también dos botones negros, lo que ustedes prefieran o tengan a la mano, lo que más se les facilite. En este caso yo voy a utilizar dos perlas negras y las voy a pegar con silicona. Puedo también hacer una pequeña cavidad con la punta de un lápiz, pero en este momento simplemente las voy a pegar con silicona caliente. bueno y es así como nos va quedando decorado nuestro muñeco de nieve en la técnica patchwork sin agujas, vamos enseguida a pegarle la borla que la hemos hecho postiza, entonces le va a dar un poco de volumen y altura al cuadro otra de las cosas que le va a dar mucho realce a nuestro cuadro es adornar con esta seguidilla, hay de muchos eh, números, hay de muchos calibres y ustedes podrán entonces encontrar la que mejor se adecue al gusto de ustedes, yo les recomiendo hacerlo como en este caso por tramos para respetar las curvas y esquinas que tenga nuestro motivo al cual le estemos aplicando esta seguidilla. Ya en este punto de nuestro muñeco de nieve solo nos queda por terminarle la bufanda. Vamos a colocarle las partes que simulan los dos extremos de la misma, colocando el extremo más corto en la parte de abajo, ayudándonos por supuesto de la lima pico del oro y colocando el extremo más larguito en la parte superior. Seguimos adornando nuestro cuadro muñeco de nieve y en el cuadro original vemos que los adornos son unos regalitos hechos de icopor y forrados en telas navideñas o cintas y adornados con chelines. En este caso yo voy a utilizar unas bananas o confites como los llamamos en Colombia que también me van a servir para disimular las esquinas y los terminados que en estas hay. Son también un pedacito de tela o algodón forrado en una tela navideña y sujeto con chelines en sus extremos. De esta manera me pide yo estos dulces para que me sirvieran como eh, adornos para este cuadro. En este extremo que está un poco despoblado le vamos a colocar un adorno que en este caso son unas ramitas navideñas pero acá en este punto le iría muy bien por ejemplo un copo de nieve o una estrella, como ustedes prefieran. Lo mismo vamos a hacer en el gorro, vamos a colocar también unas ramitas, nos vamos a ayudar de la lima pico del oro, las vamos a hundir allí y las vamos a colocar a manera de adorno en el ala del gorro. Pegamos con silicona y complementamos con esta bolita roja, dándole mucho más vida a esta parte del sombrero que está en blanco. Y ya para terminar, como detalle final, vamos a colocar seguidilla en todo el marco del cuadro. Nos vamos a ayudar con la pistola de silicona caliente, o si ustedes prefieren utilizar la silicona fría en este caso yo estoy utilizando la silicona caliente y voy a pegar toda la seguidilla en todo el cuadro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 Recuerda seguirme en las redes sociales, en Facebook, en la página Mundo Rosi, en Instagram Mundo bajo rosalba López y por supuesto acá en YouTube en mi canal Mundo Rosi. Recuerda que estoy constantemente subiendo tutoriales para que tú desarrolles tu creatividad manual. Chao!